El tema paritaria 2023, porque el gobierno inició un diálogo con el sector docente, esto fue en la jornada del martes, hubo diálogos también con diferentes sectores. Vamos a hablar, si ya, ya me avisa la producción, ¿está, ¿está todo ok? Perfecto, ya está todo ok. Vamos a hablar con Bernardo Beltrán, que es secretario general de SADOP, de aquí de la provincia de Tucumán. Eh, Bernardo, bienvenido. Carlos, los saludo. Bienvenido al B 7 Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, acá estamos en la jornada con noticias, con un poco con todo lo que va ocurriendo y mirando cerca lo que tiene que ver con las paritarias docentes porque el gobernador quiere comenzar la, las clases el primero de marzo pero hay que hablar con los sindicatos, con los gremios para ver cuál es el tema y el tema principal paritaria 2023 ¿Cómo fue la reunión, Bernardo? Por lo menos esta primera Bueno, para nosotros fue una reunión muy importante tengamos en cuenta que de esta participaron el la uh -huh. el ORETE y SADOC conformando el Frente Amplio Docente, una nueva estructura sindic de representación sindical que hemos decidido llevar adelante en nuestra provincia, lo cual marca bueno un cambio en la en la situación de eh, de la representatividad en, en las negociaciones ante el estado provincial uh -huh. La verdad que esta primera reunión fue más bien de, de conocimiento, ya que los interlocutores para los funcionarios, eh, digamos, en este rol, eh, éramos nuevos. Eh, por otro lado estaba la, la, de la ministra de Gobierno, el ministro de Economía y el secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Educación. Entonces acá lo primero que se hizo fue, bueno, explicar cuál era el, el sentido y la la razón de la conformación de este Frente Amplio, docente y de, bueno, se plantearon algunas de nuestras expectativas, se dejó un listado de, de temas que tienen que ver con lo que se está buscando mejorar y modificar dentro del sistema educativo y en las condiciones laborales docentes y plantear que nuestra este, base de negociación, nuestro lema de negociación, si, si se quiere dicho de esa forma es sí. que en un docente tenga un salario que esté por debajo de la línea de pobreza uh -huh. ese como un parámetro central para para empezar a discutir el tema el tema sueldo eh, todavía no se habló de números yo creo que, bueno por un lado eh, eh, el gobierno quería ver cuál es nuestro planteo y nosotros también eh, analizar el eh, eh, ¿Qué actitud tenía el gobierno ante esta nueva eh, conformación que es el Frente Amplio Docente? Pero bueno, en esos términos la reunión fue positiva. Quedamos ya este, volver a reunirnos el próximo lunes a la mañana con el objeto ya de empezar a hablar de números más concretos, ¿no? ese mm. es, eh, de alguna manera, este, en la síntesis de la reunión que se lleva adelante uh -huh. Bueno, en el sector, por ejemplo, docente privado También ahí, por ahí, después se va a contemplar el tema de las cuotas no, El tema de cómo es por el sector privado Por ahí es diferente en el tema de cuota mensual eh, A diferencia, por ahí, de las, las escuelas del Estado Pero la, el reclamo de los docentes son exactamente lo mismo Igual tienen que cobrar, es, igual tienen que tener un salario mínimo Claro, lo mismo Exactamente, claro. el tema de cuotas ya pasa por otro cada, nivel. Cada escuela, claro, claro. Exactamente, y, y en este caso la provincia eh, informa que se adhiere a este acuerdo llevado adelante entre el gobierno nacional y las cámaras patronales, uh -huh. por lo tanto yo creo que aquí tiene que haber una conversación entre el Ministerio de Educación y, y, el, y también los representantes de los empleadores en Tucumán para claro. ver cómo se va de cuándo el funcionamiento de estas eh, pautas arancelarias. Y, eh, y eso, por supuesto, tiene que garantizar que todos los docentes cobren el salario que corresponde, ¿no? Eh, uh -huh. Reitero acá un concepto que el, el docente privado tiene el derecho a cobrar el mismo salario que cobra el docente estatal. Así que eh, cualquier este, arreglo de cuotas este, que se lleve adelante tiene que tener en cuenta este esta realidad, ¿no? Claro. Porque esto sería lo justo. Claro. Vos, Bernardo, eh, siento que a veces la gente no, no sabe eso, el tema de, de, de cuánto cobra un docente de una escuela privada. Cree que cobran muy bien, que están muy bien, pero en realidad las instituciones los, los colegios son privados y los docentes tienen a veces sueldos bastante magros con respecto a lo que te, deberían de ganar. Sí, te diría sí. que la norma general es que el docente privado cobra exactamente lo mismo que el docente estatal. Pero después ya tenemos las situaciones más complejas que donde empiezan a cobrar menos, claro, que cobre claro. más prácticamente no existe <risa> algún tiempo hubo este, algún este, incentivo tiempo, muchos años atrás pero uh -huh. yo creo que ya no ha quedado prácticamente en ninguna institución este, privada esta, esta cifra de sobresuelo este, sí, sí uh -huh. el docente cobra en general lo que mismo que cobra el docente estatal pero tenemos muchas instituciones que lamentablemente esta situación no, no se ve reflejada en las bolsas de sueldo y muchos compañeros y compañeras están cobrando menos, y en algunos casos bastante menos. Claro. Esto tiene que ver en algunos casos con la realidad económica por la que está el colegio, pero también lamentablemente en otras situaciones observamos que son empleadores con una actitud totalmente eh, desalmada uh -huh. que eh, mantienen en... Este, con sueldos bajos a docentes aún pudiéndole pagar mejor y evidentemente aquí están especulando, están buscando quedarse con ganancias este, mucho mayores de las que corresponden y, y estos son los casos que a uno más le preocupa y que más el malestar genera y te diría que, que más, más irritación, ¿no? Porque uno entiende que puede haber instituciones educativas que... Atraviesan dificultades económicas, por lo tanto tienen limitaciones, pero sabemos de otras que no la tienen y sin embargo explotan a su docente, y eso es lo que más eh, problemas y más malestar genera en nuestro sector. Claro. Bueno, Bernardo, entonces este primer encuentro fue más que nada para, para ponerse un poco al tanto de todo lo que va sucediendo. Se piensa, Bernardo, que no gane nadie por debajo de la pobreza. ¿Cuál sería un básico para aquel docente que comienza eh, a, a trabajar? ¿Qué básico tendría que tener entonces? Bueno, nosotros hablamos del salario. Sí. A ver un segundito. Ahí lo perdimos tema un poquito sí. ¿Cuánto eh, es el básico? Perdón eh, que lo perdimos un segundito ¿eh? ¿Cómo, Lo que pasa es que nosotros eh, Para no generar confusión Nosotros sí. diferenciamos el básico del salario mínimo de bolsillo sí. eh, Porque el salario El sueldo docente se constituye de muchos este, Pero un básico la, eh, ¿al, alguien, este, alguien que va a comenzar a, un, a enseñar Un salario de bolsillo Sí que, Después hablar de, nosotros aspiramos que el salario bolsillo de alguien que va a empezar a trabajar esté sí. por encima de los 150 mil pesos sí. en, en el mes que, que viene. Por lo tanto, eh, eh, ese sería como una pauta para uh -huh. empezar a, a, a ver la cuestión. Después, ¿cómo evoluciona este salario en este proceso de inflación? Todo un tema de discusión, porque claro. a veces si uno llega a cierto acuerdo, pero después... La impresión va por arriba de esto y, y ahí comienzan problemas más profundos Está perfecto porque Bernardo Esta es la canasta básica Así que usted no, está, no están pidiendo nada que no sea real Exactamente uh -huh. exactamente. Canasta básica, exactamente. perfecto Bueno y después obviamente lo que marca usted Cada, cada trabajador obviamente va a ser La diferencia con lo que vaya implementando En, en su carrera como docente también eh, eh, Exactamente Bueno vamos a molestarlo entonces ¿Cuándo es la próxima reunión? El próximo lunes en la hora, en horario de la mañana. Lunes por la mañana. Bueno, ahí se van allá a avanzar con, con respecto a empezar a hablar de números. Efectivamente. Bueno, efectivamente. la verdad que le agradecemos el tiempo con, con nosotros, con el 7 Radio Tucumán, Bernardo Beltrán, que es Secretario General de SADOP Tucumán. Estamos en febrero, parece que tuviera lejano el comienzo de clase, pero ya estamos muy cerca, así que esperemos que puedan encontrar un camino correcto para los trabajadores. Bueno, muchísimas gracias, oh, y muchas gracias por esta entrevista.